Órale, órale, acá está abandonado este pedo. Como ven, raza, ¿nos, nos metemos a explorar. Amigos, <ríe> me ahogué. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una gran, gran sorpresa. He preparado un pequeño viaje, vamos a irnos, pues, a acampar a la playa, ¿cómo de que no? Ahorita lo que vamos a hacer, pues, es alistar que lonchecito, que cobijita, que esto, que el otro. Y en un momento partimos. Acompáñenme. Muy bien amigos, ya hemos terminado de preparar el lonche, pues como pudieron ver son unos sándwiches de mantequilla y maní, pero aparte llevo muchísima fruta. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar nuestra maleta y podremos partir. Pues aquí llevo unas naranjas, un poquito de manzana, en esta otra bolsa pues me llevo unos manguitos. Tenemos todas nuestras cosas listas, ahora simplemente nos toca... Cambiarnos y estamos listos para irnos a la playa. Vámonos. ¿Te guacho? Partamos en esta aventura. Espero les guste tanto como a mí y disfruten el video. Nos vamos. Gracias, mi rey. De nada. Gracias que me lo bendiga. Gracias, que la vea bien. estamos entrando a lo que es la ciclovía amigos y de aquí pues tendremos que tener un poquito menos de cuidado pero ya podemos disfrutar más la vista no manches es que el mar está súper picadísimo vean Tengo un poco de curiosidad, porque dependiendo de donde venga el oleaje va a ser si está muy, muy turbia o no el agua allí en playa mía. Pues una cosa que se me olvidó decirles es que a la playa a la cual vamos a ir está cerca de 6 o 18 kilómetros desde donde vivimos. Entonces va a ser un viajecito de unos 40 a una hora más o menos. Pero espero que estén disfrutando la vista tanto como yo. Ese barco que se ve hasta el fondo es el que se utiliza para pasar los coches de la isla hasta Playa del Carmen y viceversa. Ahorita lo vemos un poquito más más de cerca. Pasan trailers, pasa... Pues sí, pasa de todo. ¡Guáchenlo! Conforme vamos avanzando este e iremos encontrando pues unos pequeños spots donde las familias vienen las familias cosumeleñas pues suelen venirse a disfrutar un día libre por ejemplo este que acabamos de pasar ese es un sitio muy común pero como pueden ver el, el, el mar está demasiado picado y ese funciona como un pequeño chapoteadero para los niños pero incluso ahorita como está la marea es peligroso aparte de que aparte de que allí casi no hay tanta arenita de hecho son puras puras piedras Se me pasó un pequeño detalle, ya iba casi a un cuartito de camino y me di cuenta que nada más llevaba un litro de agua, no la vamos a armar con eso, tenemos que llegar a un 8 para surtirnos un poquito más, vamos de una vez. seguirle raza que todavía nos falta un buen tramo por recorrer me creerían que para este punto ya tengo un buen de sed el calorcito ahorita se siente pero cañón o sea me quité ahorita la mochila y toda toda la espalda la traigo mojada yo creo que voy a aprovechar y echarme un trajitillo y avanzarle aunque sea unos dos tercios de camino antes de a ver qué tal se comporta la marea ahorita yo estoy viendo un, un submarino los muestro, está bonito literal el submarino del cual les estaba hablando está aquí enfrentito del 8. miren espero no nos atropellen como perrito de carretera ahí voy, voy, voy, voy. Uy, soy... vean ahí en el fondo le calculo unos 15 20 metros de largo más o menos. Se sí, chido, era la primera vez que me es la primera vez que me toca verlo. Está bonito. Tengo entendido que es una atracción turística, incluso te puedes meter allí y tomar unas fotos desde desde abajo. Aquí raza es como que la orillita de la zona más poblada de la ciudad. Eh, como pueden ver incluso, hay letreros no carros, no nada. Porque prácticamente, este cachito pues, es usado por ciclistas, por corredores. A ver si tenemos la oportunidad de toparnos algunos. Y conforme vayan viendo, este, pues menos casas vamos a encontrar. Son muy, muy contaditas las que están de este lado. Pero... Es, es lo chido porque se ve todo verde. Después de que sales, vaya de la zonita poblada, ya todo huele verde. Todo respiras paz. Obviamente hay carros, pueden estarlo viendo pasar. Pero del lado que, que nosotros vamos, simplemente hueles a hierbitas y todo eso. De este lado hay un puerto. Ahorita, aquí hay una desviación que es irnos para Caletas, no me acuerdo bien qué era. Ah, Caletas era donde se tomaban la mayoría de los tours. El, el conocido del tour del cielo, que si no lo has visto, pues te lo voy a dejar aquí en, en la descripción, en una pestañita. Fuimos, recorrimos e hicimos unas tomas acuáticas. Y aquí está Caleta. y a esto amigos era lo que me refería, es un pasillo forrado de verde, literal